Bueno, arrancamos este bloque con lo que no nos gusta, ¿no? Los aumentos y que lamentablemente se siguen dando y en este caso tiene que ver con el GNC. El gas natural comprimido ya está a 85 pesos y lo que hay que decir es que tiene que ver con un incremento de lo que sale a Boca de Pozo, que fue del 17,1%. Claro, eso es lo que obviamente entró en vigencia, ¿no? Esta suba se debe a esto, a esta actualización que entra en vigencia del valor del gas de Boca de Pozo y bueno, esto sucede cada tres meses y es lo que representa y después, bueno, en aquellas personas que obviamente consumen esta, esta metodología para, para viajar, ¿no? Subió entonces el GNC, 85 pesos, lo decíamos en distintas estaciones, pero en el interior del país también puede contarse aún mayor. Ya estamos curada de espanto, lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? Y con las chicas, yo ya transporto a mis hijas y el medio de movilidad que tengo es el auto, así que no me queda otra que moverme... Es más económico quizá el colectivo, pero depende de la necesidad de cada persona. Y la verdad es que nadie se queja, nadie dice nada. Cuando en otro tiempo aumentaba la nafta, todo su... y ahora nadie dice nada. ¿Hay resignación? Sí, qué vamos a hacer? Ya, Con tanta inflación vamos curando espalto y, y vamos a ver ahora si me sale más de mil pesos tener el tubo. Voy a ver. Pues últimamente todo aumenta. Igual conviene más que la nafta. Sí. La nata también se ha ido bastante caro. ¿Usa mucho el vehículo? Sí, permanente, uso laboral. Lamentablemente estamos en crisis, pero bueno, por ahora se puede continuar. Cuando llenas el tubo, esos cinco pesos se notan. Por supuesto, sí. Todo y la nafta también, eh, los combustibles están bastante altos. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir y no sé, de a poco. ¿Con cuánto llena el tubo usted? Son más o menos eh, 1.300 pesos. Pienso que, bueno, estamos en una crisis grande en nuestro país y, bueno, de alguna manera hay que tratar de salir adelante. Esperemos que nuestros gobernantes nos ayuden y, bueno, salgamos de una vez, porque siempre ha sido hacia arriba, nunca hacia la, el bolsillo del consumidor, lamentablemente. Por la misma cantidad de metros, obviamente, el valor es mucho más alto. ¿Cuánto era antes y cuánto pagó ahora? No, yo, bueno, en sí, en realidad... Eh, en este en este coche con un modelito de año, yo comúnmente me solía manejar en 1.200 pesos todo el día de trabajo. Y hoy día con esta nueva suba probablemente 1.400 por ahí. ¿Por día? Por día, por Porque trabajo. ¿Ocupa todo el día por trabajo? En esta ocasión sí. este Sí. sí, sí. ¿Qué opinas respecto a esto? Y la verdad que por ahí eh, resulta muy difícil... Tener que aguantar un sistema en donde uno tiene un monto fijo y constantemente con, esta, con, esta, con este modo de inflación que hay no poder llegar a cubrir una necesidad únicamente para trabajar. Porque luego después los montos son fijos y la inflación sigue. O sea, es preocupante.